Continuamos con el tutorial de BitWid Studio, en este video vamos a ver el encabezado Así es que comenzamos eh, Tenemos algunos botones en esta parte, tenemos el activador de audio de cada proyecto Para entender cómo funciona este botón necesitamos crear un nuevo proyecto Con Control N o en File New Y se nos abrirá una nueva pestaña con un nuevo proyecto el cual podemos guardar la ventaja de Bitwig Studio es que podemos tener múltiples proyectos abiertos por ejemplo yo voy a abrir uno que ya tengo grabado anteriormente como pueden ver ya tengo el proyecto test tengo el proyecto sin título y otro proyecto sin título para poder cerrar cualquier proyecto simplemente vamos a darle clic sobre este icono con forma de una X y para activar el audio de este proyecto simplemente le vamos a dar clic sobre este botón para poder escuchar el audio de este proyecto vamos a reproducir esta canción muy bien entonces prácticamente parece ese botón para poder activar el audio de cada proyecto podemos cerrar el proyecto simplemente presionando sobre el botón que ya les había comentado bueno tenemos el botón de reproducción que es este que reproduce todos los clips que se encuentran en ese momento reproduciéndose pero si no se encuentra ningún clip reproduciéndose no se va a reproducir la forma en cómo nos vamos a dar cuenta que se está reproduciendo es mediante este icono observen que el icono de reproducción de clips se encuentra con otra forma indicándonos que ese clip se está reproduciendo en este momento no se va a reproducir porque se encuentra parado el, el clip pero para poder reproducir simplemente vamos a darle clic en play también en el atajo de teclado como en otro software es mediante la barra espaciadora de su teclado tenemos el botón de grabación que este botón grabará cualquier audio que estemos enrutado mediante los inputs podemos grabar mi voz por ejemplo también podemos este grabar automatizaciones con este botón podemos grabar cualquier automatización que se encuentre en esos momentos o simplemente grabar pura automatización y no grabar audios. Aquí podemos poner, por ejemplo, las opciones del pre-roll, que es el metrónomo antes de grabar, me va a hacer un conteo regresivo de una barra. También tenemos aquí los botones de punch in y punch out. Vamos a ver cómo funciona esto en la vista overview. Vamos a presionar tap. Y ahora sí tenemos la vista overview o la vista Arrange para ocultar la vista de los clips simplemente presionamos la tecla L y ocultamos los clips, el lanzador de clips ahora sí con el Overview podemos concentrarnos en esta parte observen que tenemos aquí este una barra de loop al presionar Punch In y Punch Out cuando el, la reproducción se encuentre aquí y aquí y acceda a esta parte solamente grabará los, lo que se encuentre dentro de este, esta barra de loop también tenemos el botón de loop que reproducirá en bucles o en loops esta parte por ejemplo vamos a reproducir del compás 2 al compás 3 en loops tenemos el botón de overview que este sobreescribirá notas por encima de las que ya hemos escrito anteriormente esto quiere decir que si nosotros grabamos notas MIDI en la primer toma en la siguiente toma podemos escribir notas midi encima y no borrará las que ya existen este botón activará el metrónomo vamos a escucharlo observen cómo se sobrescribe eh, la grabación de audio porque en estos momentos tenemos activado lo que es la grabación de audio y también observemos, observamos más bien cómo se reproducían bucles esta parte. Tenemos el display, que tenemos el indicador de VPN, actualmente por default se encuentra en 110. Podemos subir o bajarlo al VPN que nosotros queramos, o simplemente podemos escribirlo como 128 y ya nos pone a 128. Tenemos también lo que es el compás, podemos cambiarlo a tres cuartos, vamos a escuchar esto. podemos cambiarlo a dos cuartos pero por default ustedes van a estar trabajando por lo general en cuatro cuartos tenemos el indicador de tiempo donde inicia la reproducción también tenemos donde se encuentra la reproducción en estos momentos por ejemplo aquí ya hemos colocado el puntero de reproducción en, en el compás 2 1 1 en el segundo 1.87 también tenemos lo que es este botón que al crear una automatización o un clip ya sea MIDI o de audio este y arrastramos este clip a donde nosotros queramos las automatizaciones permanecerán dentro del clip al deseleccionar este botón las automatizaciones no seguirán el clip si por alguna razón movimos alguna automatización por ejemplo automatizamos el volumen eh, ya no podemos eh, reproducir las automatizaciones puesto que el control de volumen ha sido movido para recuperar las automatizaciones simplemente le damos clic a este botón tenemos algunas herramientas de edición la herramienta de edición de selección de objetos que es la herramienta por default tenemos la herramienta de selección que es muy útil para seleccionar un rango y este rango podemos eliminarlo o podemos duplicarlo con control d y duplicamos esa selección control z para deshacer la última opción tenemos el lápiz que es muy útil por ejemplo en la edición de notas midi pero también nos puede servir para editar automatizaciones. Y aquí ya podemos dibujar algunas notas MIDI. Tenemos el borrador que borra las notas MIDI o también podemos borrar automatizaciones. Tenemos la herramienta de cutter o de navaja para cortar ya sea eventos, cortar archivos de audio. Y tenemos este botón que nos sigue la reproducción. Es decir, si tenemos demasiado zoom y le ponemos play, seguirá la reproducción. Finalmente tenemos el menú superior que es documentos o file. Podemos crear un nuevo documento, abrir uno existente, cerrar el actual guardar el proyecto que el atajo de teclado es CTRL más S Collect y Save es recolectar todos los archivos de audio y guardar el proyecto actual guardarlo como eh, podemos guardarlo con un nombre específico, exportar el audio esto lo vamos a ver en el capítulo de exportación de audio Package Manager que es prácticamente todas las librerías que podemos obtener de BitWid Studio algunas librerías que podemos descargar de forma gratuita como algunos partners que puede ser eh, algunas librerías de Bitport tenemos la edición que es este, algunas opciones que ya habíamos visto anteriormente seleccionar todos, cortar arreglos, etcétera, muchas más opciones podemos mostrar u ocultar algunas vistas Podemos crear un instrument track, un audio track, un effect track o crear una escena. Tenemos algunas opciones y tenemos el menú de ayuda, que tenemos soporte en línea, preguntas y respuestas. Y tenemos el manual de usuario en PDF, en inglés y en japonés. Por el momento no hay este soporte en español u otros idiomas. Los espero en el próximo video, así es que estén pendientes de los videos que iré subiendo poco a poco.